tiene un trabajo pero hace algunas actividades eh, a través de la cual usted venga cierto dinero, usted lo que hace es que se registre en la DGI como persona física, existen dos naturalezas, que es la física y la jurídica, pero en el caso de los trabajos informales uno lo que hace es que se registra de manera física, con su número de celas se registra eh, en la DGI y su actividad